Al menos yo no. Ok. Alguien que tenga tenga una duda, eh, que se le ocurra algo, no sé. No prueba hasta ahora todo súper. Todo bien, ya. Oye, miren. Eh, vamos a hablar suponte, con el tema de la gestión del conocimiento yo les sigo recordando de que es sumamente importante entender este temita porque eh, el, el futuro de usted es, es el que está en juego porque eh, ¿qué, pasó, ¿qué pasó con la inflación con el IPC del último trimestre? ¿qué, qué es lo que vieron ustedes que decían las noticias ¿Y eh, qué puede ocurrir, por ejemplo? Un ingeniero comercial tiene que estar siempre al día de las noticias económicas y financieras. Entonces, por eso es que yo les, les pregunto. ¿Qué va a subir? Subió. Subió. ¿Ok? O sea, hay una inflación mucho más alta de lo que eh, lo que está ocurriendo y qué pasa con el desempleo también sigue aumentando sigue aumentando okay. y si sigue aumentando digamos el, el desempleo qué qué ocurre con el consumo ¿Mm? disminuye. Disminuye, exactamente. Entonces, ¿qué creen ustedes que puede ocurrir si no aprueban el 10% en el Senado el día de hoy? De ese 10% que eh, le van a entregar a las personas, ¿qué podría ocurrir? Porque la gente está sin dinero y hay más de dicen que es un 12%, yo creo que hay un 50% de gente desempleada, siguen cerrando empresas, empresas que se están yendo de Chile. Eh, y, y todavía no vemos eh, las promesas que el gobierno ha hecho de entregarle, suponte, bonos o ayuda tanto a la clase media como a las personas más vulnerables, eh, ¿qué esperan ustedes que puede ocurrir? Crece el endeudamiento de las personas. Empieza a crecer en el endeudamiento de las personas y llega a un punto que están tan endeudados que, que ¿qué hacen? ¿Qué hace la persona cuando está súper endeudada? Llega un punto que no puede pagar, ¿no es cierto? O sea, sí, incluso hay veces que se dan casos de personas que están endeudadas y para poder pagar esas deudas suelen endeudarse aún más para pagar las deudas que ya tienen. Entonces entran en un círculo que nunca termina y, por ejemplo, yo conozco a muchas personas que habían comprado casas, por ejemplo, eh, terreno y, con, y construían su casa que le costaba 70 millones y han ido repactando la deuda y supongo que hoy día en vez de, de la deuda que tenían de 70 millones ya llegan como cuatro, casi en 500 millones. O sea es tan abusivo el sistema que, que no te deja salir, digamos, de lo que es eh, ese endeudamiento continuo que al final tú no te, o sea, tú te vas a morir porque 500 millones ya es una cifra, una cifra súper gigantesca y al final nunca vas a terminar de pagar tu casa, vas a vivir toda tu vida tratando de pagar tu casa porque cada vez los intereses son más altos en cada refinanciamiento que tú haces para seguir pagando la casa, hasta que llegue un punto en que ya no, no te dan más el, el cuero y ¿qué es lo que ocurre? El banco te toma la casa y ellos se quedan con tu casa de tu sacrificio de toda tu vida y tienes que partir de cero, ¿ok? pero ese partir de cero cuesta mucho aquí en Chile porque acuérdense que uno cae en Dicom y las penas son del infierno. ¿eh? Entonces eso no está bien regulado y hay que arreglarlo. Porque, eh, bueno, y, y además que suponte hay muchas personas que no tienen esa cantidad de dinero para poder comprarse una casa, ni siquiera eh, 20 millones. Eh, hay subsidios habitacionales para gente vulnerable, pero por ejemplo, hay muchas personas que eh, viven en lugares que son, son, que les da vergüenza donde viven, por ejemplo, y ellos empiezan a conseguir trabajo donde van escalando por los méritos que ellos van haciendo, pero les da vergüenza invitar a su gente a la casa donde ellos vivían, porque salieron de, de muy abajo, pero han ido escalando, como todas las personas. Entonces, eh, Enrique, existir un subsidio de que cada vez que tú vas, suponte, mejorando tu estatus dentro de la sociedad, tendrías que tener la oportunidad de ir cambiándote de un lugar, digamos, a uno mejor, porque generalmente cuando la gente sube de un nivel, eh, por eso que la inmigración es tan importante, porque nosotros los chilenos dejamos de hacer las cosas, el trabajo que es difícil, como la construcción, como los servicios de, de ser camarero, eh, trabajar, digamos, en, empaquetando en los supermercados. Toda esa gente, eh, al final, ya no lo hace. Y, bueno viene la inmigración de gente que la situación en sus países son muy, es mucho, mucho peor que la nuestra, y ellos hacen ese trabajo. Entonces, también hay que reformar esa ley. ¿okay? Pero, pero ustedes tienen que darle la oportunidad y... Y aquí en Chile, suponte, las noticias, todo lo que hablan es de la, de la eh, xenofobia que existe en contra de los extranjeros, cuando los extranjeros hacen generalmente el trabajo que nosotros no queremos hacer. Pero, pero también hay que pensar de que hoy la situación es tan grave económica. Es tan, es tan grave porque eh, es, realmente el, banco, el, el barco se está hundiendo, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que las autoridades entiendan de que se necesita ese 10%? Porque si tú no inyectas dinero a la economía, no se reactiva la economía. La última vez que se retiró el 10% la, la economía se reactivó. Y todo el mundo decía de que no, que no eso no iba a ocurrir. Pero la pregunta es, ¿por qué los parlamentarios que están, supongo legislando, no lo prueban si es una cosa obvia que la gente necesita dinero para alimentarse o para poder eh, pagar las cuentas o el arriendo y, y ellos ganan salarios de 9 millones de pesos aproximadamente y les cuesta subir 1.500 pesos en el salario mínimo. O sea, eso es una falta de ética tremenda. ¿Qué? Y justamente la gestión del conocimiento dice que lo más importante es el capital humano. Entonces, tanto el sector público como el privado deberían realmente preocuparse de los ciudadanos, porque de otra manera eh, Chile va a entrar en un caos en el cual, si no aprueban esas leyes para darle una, un respiro a las personas de que pasemos esta crisis, eh, no se olviden que ya, ya se está vaticinando de que va a venir una segunda ola de COVID y lo más probable es que volvamos a entrar en cuarentena todo ¿Y, y qué, va, qué vamos a hacer, suponte, si eso ocurre? Por la mala administración pública que hay, eh, de las políticas que se están tomando, porque queremos, suponte, tratar de que se genere plata, se reactive el sector turístico. Eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo piensan de que vamos a salir de esto? que alguien hable por favor están durmiendo o están despiertos ¿podría repetir la pregunta profe? que no, no la capté muy bien mira lo que pasa es que hoy sabemos que va a haber un rebrote están todos los indicadores de que ha incrementado porque la gente tratando de que se reactive la economía, estamos volviendo, digamos, a un paso a la normalidad. Entonces, y ese, y ese, si volvemos al confinamiento, la gente sin dinero, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir con la sociedad chilena? Comenzaría a retroceder prácticamente. Van a salir a retroceder y van a haber protestas nuevamente en la Plaza de Nía porque la gente eh, ya no da no aguanta más. O sea, imagínate sin dinero y en confinamiento otra vez y sin ayuda financiera, eh, yo creo que es muy difícil. O sea, imagínese usted el, el trauma psicológico que todavía ni siquiera lo sabemos que va a tener las personas por el hecho de estar confinados Digamos, hay, hay personas que viven en departamentos con tres niños, por ejemplo, y tienen que hacer las tareas, ellos tienen que trabajar. Eh, imagínate, o sea, yo creo que es muy fácil. Yo creo que es muy difícil. O sea, a mí no me gustaría... Yo he vivido en Peñaflor, Peñaflor es, es campo, no hay, no hay ese problema, las casas son, son cómodas, Te respiras un, un aire, puedes salir a caminar porque no, no está todo congestionado, pero imagínate en esos departamentos que hay ahí en Estación Central, por ejemplo, donde viene mucho inmigrante y hay dos ascensores, por ejemplo. ¿Ya? O sea, la gente ya no está súper estresada. Entonces, todo el mundo anda como medio peleando en las calles. ¿Ya? Eh, toca la bocina. Eh, un, yo ayer fui a Santiago. Me morí dos horas y media. O sea, ya todo el mundo... Eh, estamos de vuelta otra vez a, a la... A como estábamos antes. Entonces... Eh, ¿Ustedes creen que supongo existe alguna solución? ¿O ven...? Una, algo positivo de todo esto no sabría decir ¿Se no se O sea, creen que Chile va a seguir tranquilito y no, no va a pesar absolutamente nada. No, yo creo que la gente va a colapsar, Ya no todos tienen la misma calidad de vida, entonces algo muy difícil. Lo que Así es. Se puede a vivir. Sí, efectivamente, es, la gente va a colapsar. Definitivamente la gente va a colapsar. Y, y ese es el, el, el temor que tienen todas las personas porque si tú tienes, imagínate, o sea, eh, dicen que tenemos un 12% de gente desempleada, pero yo diría... Eh, que tenemos casi un 50%, porque tienes que considerar el sector informal, las pequeñas y medianas empresas, ya no pueden eh, seguir trabajando. Y además que están trabajando a medias. La cantidad de quiebras de empresas que hay en el país es gigantesca. Entonces uno tiene que eh, ser crítico en esto, porque no... Eh, había una ayuda financiera de los bancos que se llamaba Fogape y eh, ya lo hicieron ese préstamo pero la gente tiene que empezar a pagar el próximo mes la, lo, la plata que pidió prestada. pero ya la gente no tiene dinero porque no ha podido vender los restaurantes están cerrados las tiendas están cerradas hay pocos negocios que están abiertos, que son de primera necesidad, como la farmacia, la ferretería, y que les ha ido bastante bien. Pero recién se están abriendo los negocios, el resto de los negocios, pero no vamos a alcanzar a llegar a un punto donde la gente pueda respirar y eso va a hacer mucho daño. Entonces hay que estar preocupado y hay que estar preparado para lo que se viene. Entonces, ojalá que pasen este, el Congreso este 10%, ojalá que suponte las tasas del Banco Central, en vez de subirla las bajen más todavía, suponte, para que haya un incentivo de que la gente eh, suponte, o los inversionistas pidan dinero para poder hacer que eh, no sé. Eh, trabajo en el sector inmobiliario, donde se contrate mano de obra, y, y de esa forma eh, ir reactivándola. Pero si seguimos en el, en el mismo círculo, realmente eh, podemos, podemos llegar a, a un estallido social más grande que el anterior. Entonces, bueno. Eso, esos son los temas que a nosotros como a ustedes, más que nada, como ingenieros eh, comerciales, tienen que preocuparle, porque su consecuencia es que los ingenieros comerciales son los que tienen que pensar cómo generar mano de obra para, digamos, aliviar eh, todos estos problemas, porque eh, de, de parte de, de, del estado, eh, el estado siempre es el mismo. ¿Ya? Cambian los gobernantes, pero el Estado es el aparato donde se debería hacer una, eh, una gestión en la cual uno pudiera decir realmente si sí, se está haciendo una actividad de gasto público grande donde la gente pueda trabajar y subsistir durante este periodo eh, crítico. ¿Okay? porque el empleado público sabe que va a recibir su ponte, su salario todos los meses, pero el empleado que trabaja en el sector privado no, no sabe si les van a pagar o les van a decir, mire, le, les vamos a dar eh, el seguro de cesantía por tres meses más, ¿Okay? pero esa plata nuestra y a lo mejor ya se acabó esa plata, entonces es súper importante que eh, nos vayamos preparando, digamos, de que o, o las autoridades toman conciencia de lo que está ocurriendo en el país y salgamos adelante porque si no, en vez de avanzar, digamos, en el tema del desarrollo, de que todos los chilenos queremos ser un, un país desarrollado, pero parece que no, no vamos en ese camino, estamos retrocediendo. Es súper importante que lo tengan en cuenta. ¿okay? Bueno, vamos a, eh, voy a seguir con la presentación eh, PowerPoint que les estaba mostrando, ¿okay? y por favor, como a mí se me, se me pasa un poco la hora, eh, avísenme eh, cuando terminemos, ¿ok? Porque esta clase es hasta las nueve y media, ¿no? 9.35. Sí, hasta las 9.35. Ya. Por favor, avíseme porque yo me vuelo, acuérdense, y sigo eh, sigo hablando. Entonces ustedes me tienen que decir, hey, profe, pare, hasta aquí nomás, ¿ya? ¿Cuántas clases nos faltan de aquí a la próxima solemne? No sé, profe, porque todavía no, no tenemos el calendario de la solemne. Cuando es. Sí, no sé. Debe ser como una ocho clases, profe, quizá. Ocho clases, ya perfecto. Ok, bueno, entonces eh, nosotros... Estamos... Bueno, miren, este, este cuadro lo saltamos la, en la eh, clase pasada porque, eh, bueno, ustedes entienden lo que es la rentabilidad, la E por endeudamiento o solvencia y la L por la liquidez, ¿sí o no? Recuerdan sí, ese... Sí, sí. Ok. Entonces, por ejemplo, en el... Arriba, yo les hablo de una empresa que es rentable, pero que tiene un endeudamiento muy bajo y la liquidez, que es la caja que entra, ¿cierto? Para pagar... Eh, para pagar los salarios y todas las cosas, ¿no es cierto? Es baja. Yo les pregunto: ¿Ustedes comprarían acciones de esa empresa? No? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿O no? rentable tiene poco endeudamiento claro ¿no es cierto ¿no pero tiene un problema tiene poca liquidez ¿eh? pero como tiene poco endeudamiento entonces no importa entonces sí, definitivamente se compraría ¿okay? y en la de abajo tiene una, una rentabilidad baja un endeudamiento súper alto y una liquidez, ¿comprarían acciones en esa empresa? Cero, cero posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, eso es un tema que lo tienen que manejar, pero así eh, súper rápido, porque cuando les pregunten a ustedes, o sea, ustedes se pueden hacer esta especialistas en comprar y vender acciones, ¿entiendes? pero lo más importante es la información que ustedes le van a entregar a, su, a, a, lo, a los posibles clientes, le tienen que decir, mira, esta empresa no, esta empresa sí, compra acciones aquí, compra acciones allá, por esta razón. ¿Okay? Porque eso es lo que, eh, por ejemplo, eh, la VIA, vial, TAN, que son las, las que compran y venden acciones, eh, es lo primero que te muestran. O sea, o sea te muestran un informe súper gigantesco, pero te llenan la cabeza porque quieren venderte las acciones que ellos quieren. Pero si uno sabe y entiende un poquito de lo que es, suponte, esta estas variables, tú le dices, oye, pero ya sabéis que no me hablé tanto eh, tan, tanta eh, información de la empresa, si a mí lo único que me interesa es saber cuánto es la rentabilidad en porcentaje, cuánto es el endeudamiento y cuánto es la liquidez. ¿Ok? Aquí, de rentabilidad está hablando del 1 al 100, el endeudamiento del 1 al 100 igual y la liquidez del 1 al 100. Pero si te dicen que tiene un, una rentabilidad de un 100%, un endeudamiento. No, pongamos el primer caso, que okay, El de arriba. Rentabilidad 100%, endeudamiento 0 y liquidez 0 ustedes dicen, compro porque la rentabilidad es alta, ¿correcto? En el otro caso, rentabilidad, ¿no es cierto? Un 0%, una, un endeudamiento de un 80%, pongamos, y una liquidez de un 10%. No comprarían, ¿no es cierto? Pero ustedes van a ver los números. ¿Ustedes se acuerdan en... ¿Tomaron cursos de contabilidad o no? no sé. Ya. Yeah. ¿Se acuerdan de la razón ácida? ¿O la razón líquida? Sí. Ok. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? la razón líquida hablaba de cuando era el activo corriente en función o se dividía en el pasivo corriente que medía la, la capacidad de pago que se tenía con los activos de corto plazo, mientras que la razón ácida eh, hacía alusión creo que si mal no recuerdo a los activos corrientes excluyendo a, los, a las mercaderías o inventarios que tenía la empresa porque esas tenían un Tiempo de conversión más lenta en comparación a los demás activos, dado que son usadas para el giro de negocio. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Entonces, eh, esos dos factores son súper importantes porque, o sea, ambos se pueden arreglar. ¿eh? Entonces, si yo, si yo les presento esto como una empresa para comprarla, ¿eh? para seguir expandiéndote cuando tú tienes que tomar una decisión, Okay. O sea, en la liquidez, tú sabes que si tú negocias la, los pagos de, de los proveedores, de la gente que te dé dinero, eh, en vez de que sea 120 días, lo puedes hacer a 30 días, vas a mejorar la liquidez y suponte en, en la parte de la ácida, tú puedes suponte tratar de que en vez de que roten tus productos que están en, el, en la bodega de una forma más rápida también puedes resolver el tema de la liquidez porque vas a, vas a tener el dinero que está constantemente entrando en tu casa y el tema del endeudamiento si es alto tú puedes siempre renegociarlo entonces tú sabes que si tú a ti te entregan una empresa en, en, en mal estado esa empresa tú la puedes arreglar o sea definitivamente uno puede decir saben qué dámela a mí y yo la voy a dar vuelta porque yo sé que esas cosas se pueden mejorar ¿Bien? y así tú en vez te cuesta mucho más partir de cero que comprar una empresa arreglarla para que empiece a producir mucho más rápido porque no tienes que hacer el trabajo de cero o sea si tú quieres hacer un, una nueva Sucursal y parte de cero en construirlo, en ¿cierto? De los temas eléctricos, los permisos, te Era como tres años. Pero es una empresa que ya está ahí, pero que está súper mal administrada. Tú la compras y la arreglas y sigue funcionando y, y, y entras tus productos y así vas creciendo. ¿sí? Pero es súper importante porque hay mucha gente que dice, no, partamos de cero, queremos la... No, es más rápido. Supongo que... Walmart, okay, ellos cuando compraron a líder, ellos sabían de que no estaban comprando una empresa eh, súper rentable, ni una empresa que era, eh, ni siquiera que tenía una expansión de pensar de expandirse, pero sí hicieron sí una cosa súper importante de que ellos ya se habían instalado en todo Chile, entonces lo que compraron, que lo que compró Walmart, fue la cadena de distribución que ya estaba hecha. O sea, no tenían que gastar dinero en, la, en, en, en los puntos de venta, porque ya estaba hecho. Ya, lo, ya lo, los líderes estaban funcionando. Entonces fueron y compraron a la línea, ya Y ustedes, si se fijan cada vez, va apareciendo la florcita de Walmart cada vez más grande. ¿ya? Entonces, porque la gente tiene que ir acostumbrándose a poco de que pasó de servir a Walmart, ¿okay? que es una empresa gringa. Y eso lo están haciendo porque acuérdense que el, en, el, en, en el tema de los trade-offs, que es lo que estás dispuesto a sacrificar por un beneficio, lo, lo, lo, la gente de Walmart dijo nosotros vamos a comprar esta empresa porque Chile tiene una cantidad de tratados de libre comercio tan grande que nosotros en los países que no dejan entrar nuestros productos los vamos a entrar como líder y en los países que nosotros podemos Entrarlo, usamos los tratados de libre comercio con CLTS de aranceles y van a poder seguir siendo súper baratos. ¿Ok? ¿Entienden ese concepto? Sí, profe. Vale. Ok, esto. <coughs> Fue un ejemplo que yo les mostré en, en la última clase, en la cual cuando tú bajas la, la, la reducción de costo de 10 a 8, siempre despía a los trabajadores y la empresa, en vez de seguir agrandándose, como es en el caso que les, montré, que les mostré anteriormente, este, o sea, cuando tú reinvertías el dinero, la empresa crecía, la bolsita del dinero crece. ¿Okay? y vas reinvirtiendo el dinero en la empresa por un tema que tiene que ver que es social y con la responsabilidad social empresarial más el capital humano tú puedes ¿cierto? con la rentabilidad ir sacando dinero y provisionándolo en tu propia empresa para poder hacer la, lo, lo, las cosas que son más importantes que es, que es la inversión en, en el valor agregado investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento, ver los costos y los precios. Todo eso es parte de la gestión del conocimiento. ¿Okay? Entonces, en esa... Aquí, por ejemplo, en vez de gastar 10, gastan 8 en valor agregado. Nuevamente volvemos al mismo dilema anterior, de que en vez de que las ganancias aumenten, se achiquen. ¿Por qué? Porque no estás invirtiendo tú en tu propia empresa para poder seguir creciendo. ¿Ok? Y lo mismo pasa con las previsiones que tenemos en los precios para poder competir de forma leal. ¿Ok? Porque nos falta competencia en Chile. Falta mucha competencia porque existen muchos monopolios, con los grupos económicos poderosos que existen en el país. ¿OK? No me acuerdo si les hablé eh, sobre los temas de los costos ocultos. Uh -huh. un poco ok lo voy a repetir entonces miren, los costos ocultos son los costos que están dentro de la empresa y que nosotros no los cuantificamos porque todo eso es una pérdida entonces si tú no tienes cuantificado realmente cu cuáles son los gastos ocultos que hay siempre vas a estar eh, gastando el dinero de una manera u otra, mal. Porque, por ejemplo, suponte si hay una cañería rota y tú no te das cuenta, por ejemplo, va a salir unas cuentas de agua tremenda y el gerente de finanzas los va a pagar. Pero si tú eres el gerente general, a ti no te gustaría, suponte, y pregunta, pero, escucha ¿cómo nos va a salir 40 millones no en las cuentas de agua. Entonces tú tienes que identificar, buscar dónde está esa fuga para poder repararla y ese costo no perderla. ¿Okay? O por ejemplo, suponete nosotros hicimos una, un trabajo súper grande en una empresa que era la ex-empresa que hacía el servicio a los correos de Chile, pero... Llegó un punto en que ellos tuvieron que empezar a subir los precios a Correo Chile y al final se quedaron sin la licitación porque lo, había costo oculto que ellos nunca habían podido identificar. Y el costo oculto que era de que la gente se iba en la, a los a las camiones repartidores y se robaba la benzina. Okay, entonces, siempre están gastando cualquier cantidad de plata en la encina, pero la gente pum, se roba la encina y la echaba en sus ya Eso, no, nadie se había dado cuenta, porque nadie estaba controlando eso. Eso es un costo oculto que les costó a ellos un contrato millonario. Se tuvieron que deshacer de todas las camionetas que tenían, Uy, fue un dolor de cabeza tremendo y al final la empresa quebró por un tema específico no habían identificado que la gente estaba robándose la encima ¿Ok? otro tema por ejemplo si tú tienes una empresa que quiere hacer una pregunta alguien Otro tema, por ejemplo, suponte hay muchas empresas que están en lugares donde hay mucha gente de escasos recursos y la gente se cuelga de, los, de, de, la, de, los, de la electricidad. Entonces también para poder ellos tener electricidad, porque el Estado no le lleva electricidad a esas poblaciones súper... Eh, digamos, vulnerables, ellos se cuelgan, o sea, eh, el riesgo que corren de estar colgados, digamos, de los cables que va a la empresa, son gigantescos, porque se pueden terminar ele electrocutados, pero se cuelgan. Entonces, imagínense, como unos cablecitos iluminan toda la, toda la población. Y, y por eso que ocurren estos incendios, porque no tienen corta corriente, no tienen switch donde saltan si hay un, un alto o bajo de, de la electricidad, y ocurren desgracias gigantescas. Pero si tú no te das cuenta que la gente está colgada, de eso te van a salir unas cuentas, también millonarias de electricidad. Entonces también tienes que identificarla y buscar la forma de trabajar el tema de, de la responsabilidad social empresarial para que suponte, el alcalde de donde tú estás, les dé electricidad a esas personas. ¿Ok? Hoy día Chile es un país riquísimo, suponte por ejemplo, en, en la energía solar. Se está, están, estamos exportando energía solar, tenemos la... Tenemos la planta de energía solar más grande del mundo. Y nadie dice absolutamente nada. Estamos exportando electricidad a otros países. Y nosotros, cuando nos vamos a preocupar de nosotros, hay que, hay que todos esos temas, uno tiene que parar las antenas porque si no, seguimos en, en, ese, en esos temas. ¿Okay? También hablamos de los trade-offs, que los trade-offs es, ¿qué es lo que yo voy a ganar por sacrificar algo? ¿O qué voy a tener que renunciar o sacrificar? ¿Es bueno o malo hacer un trade-off? ¿Quién gana más o se beneficia más al entrar a un tratado de libre comercio con Chile o Estados Unidos? ¿Estoy haciendo full uso de mis recursos en la tecnología? ¿Puedo hacer varios productos usando el mismo monto y recursos de la tecnología? ¿Cuántos años nos va a tomar hacerlo? ¿Qué va a ocurrir de la demanda en los mercados que está incrementando? ¿Podemos ganar sin que nos duela? ¿Y cómo mejorar nuestra eficiencia? Bueno, todo eso lo hemos ido hablando a través del, del, del curso que nos dice a nosotros de que realmente... Todos estos temas, cuando tú estás en una empresa, aquí en Chile no creo que se. ¿eh? Pero si tú tienes las aspiraciones de trabajar en una multinacional o eh, ir al extranjero en busca de nuevas oportunidades, ellos va, te van a hacer estas preguntas cuando te entreviste. ¿Ok? Entonces uno tiene que saber lo que se trata los trade-offs. Ustedes tienen que manejar el tema porque no van a, eh, no van a cuajar si no, si no entienden eh, lo que, lo que, las preguntas que, que les van a hacer. Porque van a tener una entrevista ¿okay? y le van a decir usted entiende lo que significan los trade-offs? Y ustedes van a decir, oh, no, no tengo idea. ¿Ok? I have no idea en in inglés. ¿Sí o no? Entonces, pero no, ustedes sí tienen que tener idea. Porque es el tema y el lenguaje que se habla en, en, en el mundo. Acuérdense que Chile no es el centro del mundo. Nosotros tenemos que pensar de que estamos inmersos en un tema de la globalización y tenemos que salirnos un poco de out of the box ¿ya? y pensar desde afuera porque realmente supongo eh, manejar una planilla Excel, ver el BAN y el TIR ¿no? como que ya está un poquito pasando de moda acá te lo, lo vamos a tener que aplicar en Chile porque es lo que se usa pero en otros lugares ¿eh? Supongo que ellos hablan de la rentabilidad, la liquidez y el endeudamiento. O sea, tú tienes que mostrar esos tres parámetros para que te aprueben un proyecto o un presupuesto. Ellos, es la primera pregunta. Es, bueno, ¿y qué rentabilidad tiene su departamento? ¿Ok? Porque tú lo puedes medir. ¿Ok? Imagínate una persona que tiene un departamento que... Eh, a ver, vamos a... A usarla, vamos a usar el whiteboard. ¿Lo ven todos? Hola, hola. Sí, profe. Ya. Ah, no, ahora se está cargando. Ok. Si ustedes tienen su ponte en el organigrama, Esta es la gerencia, ¿no es cierto? Entonces el gerente les va a decir y les va a preguntar a usted, oye, ¿qué tan rentable este es el negocio principal, ¿ok? El core business, ya. O sea, este es el corazón del negocio. Y ustedes tienen aquí la parte administrativa. Y pongamos la operacional. ¿Ok? Si el gerente les pregunta a ustedes, ponte que tú estás... Ahí de gerente o gerenta de, del negocio que, principal que es, por ejemplo, no sé, eh, una empresa que eh, administra eh, negocios inmobiliarios. ¿okay? Y la parte administrativa... que es la que tiene que medir si se están cumpliendo los contratos, si se están, supongo, arrendando todos los departamentos, si se están construyendo los edificios, y la parte de operaciones y logística, en supongo, están también haciendo su pega. Ustedes tienen que siempre decir, bueno, eh, mi departamento administrativo está... en un 50% de rentabilidad. El negocio principal está en un 90% de rentabilidad, y en operaciones tenemos un 40%. ¿Qué creen ustedes que, suponte, la gerencia les diría a usted hacer con esos departamentos? ¿Cómo, profe? Suponte, si la gerencia, gerencia general. ¿no es cierto? Lo, lo llama a ustedes como gerente. ¿Okay? Y les pregunta: ¿cuál es la rentabilidad de su unidad estratégica de negocio? Administrativa, supongo que la que hace lo, el, el negocio en el cual ustedes están metidos, que sería el inmobiliario, y el departamento operativo. ¿Ya? Y ustedes le dicen: Mira, el departamento administrativo tiene un, está rentando un 50%. Eh, por ello, eh, el, el, el, todo lo que se hace en el área eh, inmobiliario está rentando un 90 y el operativo un 40 y logística. ¿Qué le responden ustedes? O sea, ¿qué creen que la gerencia haría? Porque es la mentalidad nuestra. ¿sí? Supongo que lo que haría la gerencia, dicen: Sabe que cierra esta unidad estratégica de negocio y subcontrata. a otra empresa que haga lo mismo que ellos, pero que me ofrezcan a mí el 100% de la rentabilidad. ¿Ok? Eso, suponte, en otros países no lo hacen, porque ellos prefieren invertir dinero aquí para no dejar sin trabajo a las personas que están envueltas acá porque ellos saben aquí en Chile tú cuando haces un subcontrato con otra empresa le pagas generalmente suponte en Codelco ¿ok? los mineros que trabajan con, con su salario y están contratados por Codelco Ganan, no sé, dos millones y medio. ¿okay? Mensuales. ¿Okay? Pero están siendo poco productivos. Y entonces, esto, esto que ahí dicen, ¿sabes que Estamos pagándole mucha gente, mucha plata este, a esta gente, entonces vamos a subcontratar y le vamos a pagar. 400 mil pesos mensuales a la empresa contratista por trabajador. ¿Sí? ¿Usted cree que estos trabajadores van a ser tan productivos como los que están acá o ¿no? no? No, no es cierto. Entonces, ¿qué tendrías que hacer tú para incrementar este 40%? para que no cierre esta división. Tienes que... Tienes que invertir dinero. ¿Ok? Porque si tú no inviertes dinero acá, hay algo que nosotros no sabemos en este minuto, porque estamos haciendo una especulación, pero es lo que ocurre. ¿Ok? Por eso es que es tan importante este sistema de reinvertir el dinero en la empresa porque tú siempre sabes que va a haber un mejoramiento continuo y sustentable durante el tiempo. Pero si tú tienes la mentalidad de decir, oye, ¿sabes qué cierras esa cuestión y subcontrata, total nos sale más barato? Al final, la calidad, la productividad no va a ser nunca igual. ¿okay? Entonces este punto que está aquí no lo vas a solucionar. Pero nuestra mentalidad nos lleva a hacer esto que está aquí. Y esto que está aquí está malo. ¿OK? Ustedes tienen que pensar que tienen que invertir siempre para que todas estas cosas, todos estos factores que están aquí, la rentabilidad siempre llegue a ser, ojalá un 100% en todas las áreas. ¿Ok? ¿Les queda claro, ¿No? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ya. Yeah. Son las nueve con 28 minutos. No alcanzo a, a seguir con las otras láminas, así que vamos a dejar hasta aquí el tema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, sí. Con respecto a lo que estaba hablando delante del tema del segundo retiro eh, y con el tema del posible rebrote de, de Covid a nivel nacional, sí. uh -huh. eh, podría ser una que me queda dando vuelta. Podría ser como una opción viable el tema de sabiendo que, que puede haber un rebrote como inminente, el segundo retiro sería como una un salvavidas muy bueno, por decirlo así, ya que ya se vio que con el primer retiro y a pesar de que estaban más confinados que ahora, eh, hubo como una leve eh, reactivación de la economía. Eh, si hubiera un segundo rebrote, con un segundo 10%, ya están los métodos para que la economía funcione a través de Internet, por ejemplo, que ya un está un poquito más avanzada de que cuando empezó la pandemia. Entonces sería como eh, una reactivación con anticipación, por decirlo así, y aparte eh, se evitaría como un gasto fiscal mayor por el tema del de, eh, apoyo económico que se presentaba cuando estaba con las cajas de mercadería y cosas similares, lo cual igual podría ser una buena opción, pero se, se podría evitar en parte un gasto tan elevado a través de, ese, de esa ayuda del segundo 10%, que en realidad no creo que sea tanta ayuda, sino que es como un... Un derecho ya se podría decir por el tema de que la plata es casi de toda la gente que la tiene ahorrada. Claro, exactamente. Totalmente así, así, así debería ser. Ojalá que hoy día lo aprueben, ¿me entiendes? Porque eh, es justamente lo que ocurre. O sea, la activación económica es automática. ¿Ok? Entonces, y lo que uno va a perder, digamos, no es tan tanto como lo que nos dijeron al principio de que suponte eh, se iba desmoronar el sistema de las pensiones y etcétera. No, no ocurrió. Al contrario, suponte, las bolsas subieron y, y hubo mucho más, más inversión, digamos, en, lo, en los fondos de en los fondos de, de pensiones, porque ¿okay? en la AFP. Así que sí, correcto. Eso, eso es lo que espera todo el mundo. Y sería una, la solución más rápida. Profe, pero tengo una duda. Con respecto a la gente que, por ejemplo, ya sacó su 10%, o pueden ser tantos jóvenes, o como gente que nunca ha impuesto, por decirlo, por toda su carrera laboral, eh, ya sea por malas prácticas o porque netamente estaban por sin contrato o por trato de palabra, a esa gente usted, ¿cuál sería como su visión? ¿Había que darles como un bono o netamente, entre comillas, tuvieron mala suerte por no haberlo hecho a tiempo? No, no, eh, hay un bono considerado también, para que puedan, eh, ¿cómo se llama, eso ya es un gasto fiscal, ¿ok? Pero hay un bono que está siendo considerado porque no tienen dinero y de dónde sacar, porque ya gastaron su, su pensión y los jóvenes no, no, no han impuesto, ¿ok? Entonces se está considerando un eh, bono para esas personas. Ah, ya, profe. Y por la otra baja de la cerebra de salud, y les presentaron de que iba a haber un rebrote desde diciembre hasta marzo, y que iba a estar muy cómico, así que había que cuidarse mucho. Sí, así es. Ya lo dijeron. <risa> ya lo dijeron, y tú lo estás reafirmando. <risa> así que eh, a prepararse. A prepararse, pero los, las, la, lo, lo bueno es que ya está saliendo la vacuna, que eso es bueno. ¿Eh? Sí, pues eso es bueno, pero igual funciona ah. solo un 90%, igual ahí hay que ver. Claro, hay que claro. ver. ver. ver. funciona mejor. No, yo no sé, no le creo mucho, pero eh, yo, como saben, no me gusta subir a un avión que a lo mejor va a despegar y a lo mejor va a aterrizar, entonces... Yo creo que no me la voy a poner, me voy a cuidar nomás. Que capaz que me enferme con la vacuna. Ahí está, a ver, pues, cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona. Oye, por favor, avísenle a eh, Ferrari que por favor mande la prueba. Para poder cerrar el acto. No sé quién es, pero tal vez está en el grupo, ¿no? De WhatsApp. Está en el grupo de WhatsApp. ¿Alguien? No. Ok, pero no ha contestado. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas? yo no por lo bueno profe. no bueno yo siempre me quedo